Hola, buenas tardes. Aquí estoy en el patio y quiero daros, eh, bueno, poneros al día eh, en cuanto a la obra. Ya eh, llevo no sé cuántas semanas trabajando en, en la obra y bueno, hasta la fecha he hecho, diría yo, el 60% de, de la obra. Bueno, entonces, vamos a ver mmm, paso por paso lo que he hecho hasta la fecha, ¿vale? Bueno, como veis, <ríe> estoy quemando un poco de, de las, eh, las podas, que, que son las hojas y, y, y eso. Pero es la primera vez que he puesto el fire pit y estoy muy muy, muy, muy contento. Que, eh, se quema muy bien la madera, sin problemas. Crea un poco de, de humo, pero bueno, no, después después de coger un poco de calor, no va a salir tanta tanto humo. Y aquí, eh, no sé si he hecho más desde el, el último vídeo, pero esta es la forma que tiene. Y solo eh, después de terminar todo, tengo que... Mira mi, mi, mi agua con miel. Agua caliente con miel. Voy a tomar un poco entonces eh, por encima va una piedra una piedra bonita y luego en la parte de atrás eh, eh, una un azulejos o, o una baldosa eh, exterior en esta parte esta parte aquí la voy a enfoscar como dice Francisco mi, mi amigo y constructor enfoscar. Voy a enfocarlo, ¿vale? Eso, entonces, voy a, voy a enfocar esta parte y luego pintarla para que, que parezca, eh, se parezca a la casa, ¿vale? Entonces, de ese estilo. Luego, ese, este es el eh, los asientos y el fire pit. Y luego, y por cierto, Cintia Cynthia ha hecho la, las dos filas de arriba del firepit ella, ella quería hacer un poco hacerse albañil y, y lo, lo hizo de maravilla y aquí tenemos el, el horno barbacoa vale entonces lo que tenemos adentro es esta es la parte del horno cuando cuando tengo cuando tenga abajo la, eh, el carbón puesto pues arriba podemos poner cosas como pizzas o, o, o un asado o algo así y luego este, este metal es para taparlo pero de momento eh, tengo que, que poner, ponerle eh, eh, azulejos y voy a cerrar este agujero un poco más para que podamos usar esto, pero es como la tapa. Luego, si queremos, en, con la tapa puesta, podemos cocinar con sartenes porque se va a calentar o si no, tengo otra eh, reja, esta reja tengo que soldarla y, y se pone así encima, así encima y podemos tener eh, entonces, dos niveles. Podemos cocinar algo aquí y luego hacer una barbacoa aquí arriba. Se hace, se pone el, el fuego se pone aquí, o carbón o, o eh, madera, si quieres, y luego aquí abajo nada, para meter el carbón, ¿no? Guardar el carbón. Entonces, también esto se tiene que, que tapar. Voy a, voy a taparlo con, con azulejos para que sea... Eh, bonito. Entonces estoy, estoy, a ver, estoy contento, ¿eh? No parece ser mucho, eh, un poco feo, por el color y eso, pero con azulejos y con esa parte, y mi, mira mi, mi chimenea, también. Ajá. He puesto una chimenea y el humo sale por aquí. Lo he comprobado y si sí funciona. Y luego, tengo aquí la mesa. Aquí la mesa, entonces esta mesa es para ocho personas. Y lo he hecho, iba a, iba a hacer la, la parte de arriba eh, con aircrete, pero no, lo he hecho con, con hormigón, que es concrete. Entonces pesa, pesa un, un, un huevo, pero es la, la, la mesa no sé si se puede apreciar desde allí. Y claro, voy a, voy a ponerle eh, un, un azulejo o una baldosa bonita. Eh, y a, abajo lo voy a enfoscar. Y aquí tenemos las, los asientos. ¿Vale? Hoy he hecho los asientos, solamente he podido hacer, eh, hacer dos y medio, pero va a haber ocho, es que tenemos ocho plazas, aquí, cada, cada parte plana, voy a poner una, un asiento, entonces vamos a tener ocho, pero os cuento lo que pasó hoy, quería, claro, que quería la... El respaldo eh, con un poco de, de ángulo, ¿vale? Entonces, hice este este asiento primero, ¿vale? Pero sin esto, sin esto. ¿Y qué pasó? Pues estaba yo enfoscándolo y, y se cayó. Esta parte se cayó por el peso. Porque claro que empieza y va tiqui, tiqui, tiqui, tiqui. entonces pierde mucha fuerza. Entonces, he encontrado un poco de, de, de esto, de metal, y, y he puesto eso por los agujeros de los ladrillos y creo que va a hacer que sea más, más fuerte. Claro que encima también vamos a poner azulejos, así que va a ser, va a ser fuerte, pero tengo que tener cuidado eh, hasta que se, se seque. Entonces... Después de todo esto, vale, es que tengo las, las formas de todo hechas. ¿Qué pasa? Luego tenemos que ir a elegir el, la baldosa y el azulejos. Para, porque voy a, voy a echarle, eh, un, un, voy a poner un suelo nuevo en todo. Y claro, tapar todo esto, tapar esto, tapar los, las sillas y, y también esta parte aquí. Esta parte aquí, eh, todo esto y tengo, mira, he empezado cuando, cuando me sobraba eh, eh, pasta, la echaba aquí, pero esto se tiene que levantar hasta allí abajo, todo eso, para que caiga el agua así, ¿vale? Entonces... Pero voy bien, ¿eh? voy bien. Yo creo, a, a ver, hoy es, eh, bueno, estamos eh, en el mes de, mar, eh, de, de marzo. Eh, yo creo que para marzo, eh, abril, mayo, para mayo ya. Habré terminado todo para mayo. Y podemos disfrutar de todo esto durante el verano y, claro, el otoño que viene. Y he hecho ocho plazas allí y ocho personas pueden sentarse aquí. ¿Por qué? Porque es mi, es mi hechizo. He hecho un hechizo. Somos creadores. Entonces, mi familia no ha podido venir. Pero yo confío en que, en que vengan vale o en que vienen este año. Y por eso he puesto ocho asientos aquí y ocho asientos aquí para que mi familia se pueda sentar y pod podamos pasar mucho tiempo juntos y hablar y abrazarnos y, y hacer todo lo que, lo que debería hacer una familia. Vale, chicos, os dejo. Entonces, eso es todo mi obra. Hasta la fecha. ¡Hasta luego!